Asimismo es, en esta ocasión me encuentro en la comunidad de Senoví, acompañado de Genaro Peguero, padre de la adolescente Emily Peguero. Genaro, en los últimos días ha salido a la luz una información de que Marlin Martínez ha salido del país. ¿Tienen ustedes alguna, eh, o sea, esta información confirmada o es hasta el momento solo un rumor? Bueno, hasta el momento yo no lo tengo confirmado porque me mandaron el link de las redes sociales donde...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 ...a la entrevista con, con Santiago, a los foques. Santiago me hizo una promesa de algo... ...y me la hizo delante de Opperman... ...y también le dijo a Opperman que... ...que luego que lo llamara para hablar. Tampoco ellos volvían a coger mi teléfono... ...parece que siempre donde hay, hay, hay personas... ...que se han eh, preocupado en ayudar a esta familia... ...parece que Opperman ha metido la mano ahí. Porque como que no quiere, como que la familia... Okay. ...eche para adelante. No que lo creo, no que estoy seguro, porque... ...cuando alguien hace un ofrecimiento a través de él, el que tiene que poner empeño a él, y no lo ha puesto. Y esa gente más nunca ha puesto coger mi teléfono tampoco. Es decir, que usted se siente, podríamos decir, burlado, engañado por Opperman? Me, me siento burlado por Opperman y por las autoridades de la República Dominicana. ¿Por porque eh, esto ha sido como como un juego del perro y, del gato y el ratón. Eh, muchas actividades, eh, muchos conflictos, muchos pleitos, un dite y directo. Y a la corta, a la larga, sucede que Marlene Martínez, con el crimen que cometió, que yo considero que no era para ella salir o de que la dejaran salir del país, eh, todos se lo permiten. Es porque aquí hay alguien grande detrás y sabemos quiénes son. ¿Quiénes? Yo siempre lo he dicho, porque Miguel Vargas abandonado venía a su casa, igual que Hipólito Mejía. Entonces, aquí hay un entremedio político... Fuerte, a lo cual ustedes saben que los políticos siempre protegen a los delincuentes Es decir que ahora usted, con estas nuevas autoridades Usted cree que tiene que haber un matiz político O sea, una, una mezcla de eh, algún funcionario Ha ayudado a Marlin a posible... Si salió del país, efectivamente Claro, porque tú sabes que los políticos actuales Siempre se quedan con la misma eh, efecto en el país Porque hasta a un sueldo lo siguen pagando Para que sigan robando más de lo que han robado en el país Entonces, es una política a la cual en nuestra República Dominicana, con esta nueva autoridad, yo pensaba que las cosas iban a cambiar, es como una burla porque se ha seguido haciendo lo mismo. Lo mismo y más de lo mismo. Entonces ya, por, por último, ¿cuál es el llamado a las autoridades? Yo considero que yo hacerle un llamado a las autoridades sería ponerme de mojiganga, porque se lo hemos hecho de mil maneras. Incluso yo pensaba que ahora en esta nueva autoridad, yo pensaba que Miguel Vargas... Eh, Luis Abinader, un presidente que ha hablado tan bien de, de, de nuestro país y que quería cambiar tantas cosas, yo pensaba que por lo menos él iba a tener por lo menos una comunicación. Y, y de la Suprema Corte, la, la Miriam Guzmán y Jenny Berenice, que una vez se, se comunicó de que ella quería el caso, eh, ha sido como una burla, porque ellos ahora que están en el poder y que habían podido hacer, no lo hicieron. Para mí es como si no hubiese sido otra cosa más de lo mismo. Bien, escucharon ustedes las declaraciones de Genaro Peguero en torno a este rumor que ha salido en los últimos días de la supuesta salida del país de Marlene Martínez. Hasta el momento no hay ninguna eh, información oficial y algo que hay que destacar, de acuerdo a lo expresado por Genaro Polanco, es que los abogados no realizaron el pedido de impedimento de salida, por lo que, ¿verdad?, en caso de que de ser así, Marlene Martínez podría salir del, pa, del país sin ningún problema. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias a nuestro compañero Arismendi Lantigo. Ya ven ustedes, aún no se ha confirmado la información que circula a través de las redes sociales de que Marlene Martínez ya se encuentra fuera de territorio dominicano. De manera que estaremos dando seguimiento a esta parte de la información.